Hola amigos ¿qué tal, hoy les traigo el primer trailer de la nueva película de Dragon Ball Super que tendrá como fecha de estreno en diciembre de este año 2018 el cual supuestamente estará basada en el origen de los Saiyajins aquí vemos a un Goku similar al de la saga de Dragon Ball Z, a mi parecer esperamos que pueda satisfacernos este gran proyecto que seguramente lo hará Si te gustó el video no olvides darle like, comenta, comparte y suscríbete.